Hoy tenemos un mensaje grande para ti cuando la sal pierde su sabor y vamos a leer Lucas capítulo 14 del 34 al 35 que dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. el que tiene oídos para oír, oiga. Realmente tenemos ese oído y entendemos lo que dice la, esta palabra, realmente somos esa sal, esa sal cristalina que es usada como ese condimento. En nuestros alimentos, en nuestra ensalada, en este arroz Y que le hace sabor, esa sustancia tan, tan rica, tan hermosa Realmente eres ese gran testimonio con tu familia, con tus amigos Si tú eres un empresario o empresario, realmente eres un gran testimonio con tus empleados O si eres un empleado, eres esa gran sal con todos uh, tus amigos, tus compañeros de trabajo O en tu familia, o en tu hogar Hemos cometido errores, claro que sí Pero ya no tenemos que hacer lo que dice esta palabra, insípida no tiene ese sabor, estamos perdiendo de pronto que no tenemos gracia, que, no tiene, que ya no sabemos si tenemos esas mismas propiedades de, que tenemos ya comenzando de conocer de, la, de los caminos del Señor. El Señor nos invita, mis hermanos, a que cada día seamos esa gran sal. Y por eso el Señor también nos, también nos lleva a Mateo 11, eh, versículo 29 30, que nos dice, llévame yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa sal es la humildad. Esa sal es tener ese, ese amor por cada uno de nosotros. Esa, esa sal es que entendamos que hay un ejemplo de ejemplos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha, nos ha enseñado cada día que hemos cometido errores, muchos errores, pero nos enseña a que debemos ser esa gran sal con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Como siempre lo digo y, y lo comparto con, con, con muchas, muchos hermanos, hemos cometido errores, pero cada día vamos en a, vamos a la transformación de ser esa gran sal. Que, que digamos, ¿qué clase de sal soy? No, que digamos, realmente soy, sé qué clase de sal soy, que soy sal y luz en el mundo y que el, con el Señor es todo posible porque nada es imposible sin el Señor. Para nosotros de pronto será difícil, pero recuerda, cuando la sal pierde su sabor es cuando te alejas del Señor. Cuando realmente dices eh, ya no quiero estar con Dios, ya no quiero orar, ya no quiero congregarme. Bueno, en ese momento necesitas poner un padre, un staff y decir Señor, como decía el profeta Isaías, estoy aquí, aquí estoy preparado para qué? Para que ser una vez más esa gran sal y no equivocarme y seguir en tus caminos. Te invitamos a que en esta pantallita que estás aquí, ves aquí, a la parte de abajo, ves donde nos puedes seguir y también puedes contactarnos para darle la gloria y la honra al Señor. Te invitamos a que sigas siendo esa sal, esa gran sal, que yo sé que el Señor no va a estar eh, dudoso en decir: Esa es mi hija, esa es mi hijo, que lo he puesto como sal en el mundo. Así, mis hermanos, que cuando la sal pierda su sabor, no existan cada uno de nosotros, sino que ayudemos a que estas personas que se están perdiendo o se están saliendo del camino, digamos, nosotros vamos a poner ese condimento, esa palabra, esa, estos versículos diciéndole que no importan nuestros problemas, el Señor está ahí. Te invito a que nos, nos veas el próximo video a, para compartir una nueva palabra, para dar siempre y glorificar a nuestro Señor.